Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos, como lo prometido es deuda Les dije que iba a estar haciendo una, un análisis, por decirlo así En el garage de los vehículos que ustedes me vayan poniendo en los comentarios Vehículos premium, eh, que tengan algún tipo de duda, algún tipo de, de, de consulta O que quieran ver, que los revisemos entre todos Y, eh, y bueno, hoy es el turno del M449 el, este vehículo francés Premium de Tier 8 O también llamado Liberté La diferencia básicamente radica En que no tiene la skin O la bandera de Francia arriba Pero ahora se los puse en la comparación Para que vean que es exactamente igual No varía en nada Lo único es que el otro vehículo El, el llamado Liberté eh, Tiene la banderita de Francia acá arriba ¿bien? Y acá dice Vivo France O algo así en el cañón o sea Es, es una skin, nada más Bien, entonces, estamos con este vehículo que yo lo lo catalogaría como, creo que es uno de los mejores pesados, eh, denominados pesados realmente de tier, de tier 8 premium, bien, sacando los rusos obviamente, que saben que son muy buenos, eh, tipo Defender y eso. Es la verdad que es un vehículo que, que rinde bien. Es un vehículo en el cual, ahora vamos a ver bien las características detalladamente, pero es, es un vehículo confiable, ¿bien? Y tiene una de las mejores, por lo menos a mi entender, una de las mejores municiones de, de los Tieres 8, ¿bien? Bueno, vamos a meternos una cosita también que, que quería comentarles, ahí como uno de los chicos me estaba pidiendo en los comentarios que estaba en la duda entre este o este, el T26E5, o Patriot también, que cambia la skin, siempre lo mismo con eh, bueno, el tema de que si vamos a tienda si vamos a tienda eh, vamos a verificar que eh, ambos vehículos se pueden comprar por bonos bien, eh, tanto el M449 Liberté como el vehículo el T26E5 Patriot bien, entonces ambos se pueden comprar por 8000 bonos en la tienda del, del juego y después bueno, no sé si alguno tenga, tenga la duda también vemos el Chrysler o si alguno quiere ver algún tier bajo también que tenga ganas de comprar, me, me avisa y le hacemos el análisis. No, siempre tiene que ser a tier 8 o, o sea, lo que sea, tier 9. No importa. Eh, lo que importa acá es que ustedes se saquen la duda, ¿bien? Pero bueno, vamos a meternos directamente en las características de este vehículo, ¿bien? Características principales que tienen que ver con su cañón. Pega 300 ...por disparo, ¿bien? O sea... ...tenemos un daño estándar, podríamos decir... ...no es el daño de los rusos... ...tampoco es el daño que tienen algunos... Eh, ...bueno, ya hoy en día lo han subido... ...el daño de los alemanes, pero... ...si sí, lo han subido bastante... desde de la llegada de los pesados alemanes... Eh, ...creo que ha cambiado un poquito eso... ...y... Eh, ...nada, interpreto que, que... ...están mejor que antes... ...pero antes los alemanes tenían menos daño... ...pero tenían más penetración... Pero bueno, ya han sacado tanques muy que pegan como bestias. Eh... Decíamos que tiene 300 de daño promedio. Una penetración de 232 con munición estándar. Munición AP. Eh... Munición anti blindaje. Tiene 1000 de velocidad de, de metros por segundos este proyectil. Lo cual es muy bueno. Es muy bueno para penetrar blindajes enemigos. Y después contamos con una munición APCR que va a 1250 metros por segundo Y que tiene una penetración total de 263 milímetros Bien, o sea, no está nada mal Después tenemos una munición alto explosivo La H, la típica de todos los, de todos los vehículos O de la mayoría por lo menos Que tiene un daño promedio de 400, no es mucho Pero fíjense que la penetración es bastante elevada para hacer una munición de un vehículo explosivo eh, de un vehículo, digamos, pesado, mejor dicho. Y que va a 1000 metros por segundo. La verdad que es muy buena esta munición también. Y, y tiene un radio de explosión de 1,76. Un, eh, Bien. Después, ¿qué más podemos decir? Tiene una cadencia de 7,09, lo que nos da una recarga de 8,47. ¿Ok? Tenemos una recarguita de 8,47, eh, lo que nos da un DPM de 2126. Eh, el DPM no es el mejor del mundo. Tampoco es el peor. Si bien podríamos llegar a bajar un poquito este tiempo. También tengan en cuenta que si le ponemos... Vamos a suponer que le ponemos una comidita. Estaríamos bajando ese tiempo a 8.12. Y si le pones la... Eh, Compartimiento ordenado de munición. Baja a 7.89. Bien. O sea, en 7.8 segundos estás pegando unos 300 por disparo. O sea, no me parece que esté... que esté mal. Vamos a ser sinceros, tampoco es la mejor del mundo Es verdad, pero la verdad es que eh, Es una recarga aceptable por lo menos no <coughs> Bueno Velocidad de giro del cañón 31.99 Está bien No es lo más rápido del mundo, pero zafa Zafa bien Después tenemos algo de los puntos Acá sí se viene uno de los puntos claves que quiero Que quiero tocar con ustedes Y tiene que ver con El ángulo de de, de este, de este vehículo De este cañón, mejor dicho, ¿bien? Fíjense que tiene menos 10 grados de depresión Lo cual es un montón, bro Porque si vos te asomás en una cuesta, en una colina O lo que sea, tranquilamente vas a poder Fíjate que además tenés lo que es el cañón Muy cerca del frontal Mientras más cerca esté el cañón del frontal Más va a poder bajar Porque no tiene el tope Entonces no tiene esta parte de acá que va a chocar con esto ¿Entendés? Entonces... Si vos tenés el cañón acá atrás, vas a poder bajarlo, por más que tenga menos 10, vas a poder bajarlo un poquito porque ya toca acá, toca acá adelante, ¿entendés? Si tenés menos 10 y lo tenés pegado acá adelante de todo, ponele por decir algo, bueno, más va a poder bajar Y en este vehículo en particular baja un montón el cañón, ¿bien? Eso tenganlo en cuenta porque mientras menos eh, muestres el chasis, siempre es más eh, factible de que no te dañen, ¿bien? Obviamente te meten un tiro, un pepinazo acá, un tier 10 y obviamente te la va a clavar. Pensá también, ten en cuenta que este vehículo ve tieres 9, tieres 10, tiene más 2, menos 2 de matchmaking. O sea, ve tier 10 como máximo, ve tier 6 como mínimo. <coughs> bueno, después, eh, 20 de elevación está muy bien, la verdad que está bastante, bastante bien, o sea, vas a poder... Asomarte por un, no sé, abajo de una colina, de, de, de alguna. lo que sea, de algún terraplén. Y vas a poder apuntar hacia arriba con tu cañón. Porque te va a dar el ángulo perfectamente. Velocidad de apuntamiento. Acá es una de las cuestiones que se podría mejorar un poquito. 2,54. Pero si le sacamos la comida, sería unos 2,65. Bueno, ese es uno de, uno de los puntos a mejorar, ¿bien? Eh, realmente no creo que valga la pena ponerle. Lo que es el ajuste de mira. No, no creo realmente que valga la pena. Ah, otra cosita que le querías comentar. Hago sin paréntesis. Fíjense que este fin de semana tenemos precios eh, cuidados. O sea, tenemos un 50% de descuento en equipment en equipamiento. Fíjense, lo que vale 500.000 vale 250. Lo que vale 600.000 vale ahora 300.000. Así que aprovechen. Cierro paréntesis. Seguimos. Eh, bueno, les decía, la velocidad de apuntamiento... Tampoco es que... Es la normal de un pesado, tal vez un poquito más incluso. Pero creo que no... No, no, no te va a hacer la diferencia, ¿bien? Después tenemos una dispersión de 0.34 en realidad aquí porque lo tengo con comida. Pero... Si sí, le ponemos de nuevo su, su matafuego, vemos que tiene... Bueno, 0.33. No, porque lo tengo con hermanos de armas. Eh, hermanos de armas y la ventilación mejorada, exacto. Eh, si no sería de 0.35 Bien, pero La podemos bajar a 0.33 Incluso bajaba un poquito más recién como ustedes veían Con comidita, así que es un tanque Bastante, bastante Preciso y que si bien puede que Alguna vez te trolee el RNG El RNG eh, Por lo general la munición Si esperás que cierre retícula va a ir a donde A donde vos querés que vaya Bien bueno, ya lo dijimos, el DPM es de 2126 Yo lo tengo equipado, como, dije, como decía hace un rato Con la ventilación Con el estabilizador Y con la barra de carga de cañón Lo tengo con el estabilizador No porque voy a disparar tanto en movimiento En movimiento continuo sí, tal vez porque salís de una cuesta Entrás, salís de una, de una lomita, de una loma De una de un terraplén, no sé cómo decirlo Te asomas un poquito y estás todo el tiempo Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás Y entre que disparás se te abre la, eh, te abre la retícula entre que te mueves en el movimiento hasta que te quedas un segundo quieto, pero contra tier 10 si te quedas mucho tiempo quieto y atrás tenés un, un caza ya sea una estrella de la muerte por ejemplo, o no sé, cualquier caza tanque, una grille lo que sea que pega mucho entonces eh, no, no puedes estar ahí tan, eh, mucho rato, entonces no esperando a que cierre la retícula, esperando, y nos vimos y reubicate porque si estás en primera línea contra tier 10, estás mal posicionado eh, bueno, después, 1500 puntos eh, de vida, tenemos 190 de blindaje frontal inclinado, bien, fíjense la inclinación que tiene, la verdad que es bastante, bastante duro, obviamente si te dispara un tier 10 tirándote hit te va a entrar, un tier 9 entre, eh, tirándote hit o munición premium te va a entrar, a los tier 8 le va a costar un poquito más, pero tengan en cuenta una cosa que es un, un consejo que les, les puedo llegar a tirar, hay un tip de haberlo usado, este, este vehículo lo usé mucho en torneo, lo usé bastante... Eh, en las aleatorias no tan... Sí, lo he usado bastante igual, pero... Creo que más con la cuenta Sheriff. Y... Eh, y en los torneos sí lo usé bastante. Ahí sí que le, le, le saqué el jugo realmente. Es que este vehículo... Eh, ten en cuenta dos cuestiones. uno este vehículo no se angula... Para pegar. Bien, para enfrentarte al enemigo. No lo angules nunca. Porque he visto varias veces... Que me, se ponen así para disparar. Como si fuera, por ejemplo, no sé... Un, un alemán, por ejemplo Que sirven para hacer side scrapping, O como si fuera, por ejemplo, el, el Chrysler Bien no, no sirve, ¿por qué? Porque cuando vos tenés el frontal así Esto te cubre y acá te rebota Sí, o si sí, en las mejillitas estas Ahora, cuando vos haces así te dejas todo esto plano Y acá te entra como mantequilla Bien, o sea, te entra como manteca, directamente Como un cuchillo caliente y otra cosa, no se queden quietos porque fíjense lo que es el anillo de la torreta, es muy, es una protuberancia muy grande que tiene y los que saben te van a apuntar siempre acá y te van a estar todo el tiempo rompiendo el anillo de la torreta y va a ser muy molesto, eso tenganlo en cuenta cuando se asoman por una loma y van a usar el lo que es la depresión del cañón y demás si están muy quietos esperando entre que cierra la retícula y para ustedes apuntar bien, ahí seguramente puede que te la, te la, te la claven acá abajo Después, no te olvides que tenés también el gorrito de arriba. O sea, eh, cuidado con eso porque es, es, puede ser peligroso, ¿bien? O sea, siempre trata de, de, de cubrirte, de moverte todo el tiempo. No te quedes quieto y, y no lo angules. ¿Bien? Ya, como te decía, lo mismo de este lado. Mirá. Acá, ahí, la zona derecha esta de acá está angulada. Con lo cual, el tiro automáticamente es un rebote automático. eso. Acá, te lo dejas recontraplano, bro. Si me lo pones así o así incluso, ahí en esta posición ya te entra. O sea, te tiro acá y está todo en verde esto. Debes tener unos 80 milímetros acá, así que no, no te va a hacer nada. Eh, no te va a hacer nada, no, sí, te va a hacer mucho, quiero decir. Después tenemos 55 de lateral, o sea, no, no, no, evidentemente no sirve para hacer esa scrapping, no lo intenten porque te va a entrar todo, eh, según la regla de los tres calibres. Pensá que un cañón ya con 155, nos para redondear para arriba, 200 de penetración, ya te entra y ya acá tenés 232 en este caso. Así que ya, cualquier cosa que te tiren de lateral, salvo que estés muy, muy justo contra una pared y, y, y el ángulo sea imposible, pero si no es que te va a entrar todo. ¿Bien? No, no hagas eso. No hagas a Scraping con este, con este vehículo. Por más que te cubra una pared, acá, el lateral, vas a salir y me vas a dejar el lateral acá, eh, vas a ir para atrás para pegar y me vas a dejar la, la mejillita esta. Acá te la clavan, es más, te pueden hacer un permatrack todo el tiempo y te vas a ir al garaje recaliente blindaje de chasis trasero. 40. Bien. Nada. La, la nada misma. Después. 250 de blindaje frontal de torreta. Tengan en cuenta que. Si bien la torreta se la banca. Es muy dura. Y es muy troll. Eh, tenés el gorrito. Tenés el anillo. Tenés la parte de acá. Que los tieres de 9 y 10. Te van a entrar con un y Te van a entrar. Así que tené. Mucho. Mucho. Cuidado. Bien. Incluso. En estas posiciones ya así medias que te tienen de costadete. Acá te entra absolutamente todo. Aunque sea 120 con hit así en esta posición. Fíjate la torreta es muy... Es muy larga. Es muy ancha. ¿Entendés? Entonces. Eh, te van a poder pegar en todo este... Es, es, es muy grande la torreta realmente. Y no tiene ningún tipo de, de, de redondez. Por decirlo así. Como la de los rusos que puede ser troll. Acá no existe eso. O sea. Es más cuadrada e imposible. olvídate Si sí, bien tiene un poquito ahí de angulación. Pero... Es recuadrado, Te entra todo, ¿bien? O sea que Torreta Los laterales No los entregues nunca Por más que tenga 120 Ahora si te están apuntando así Listo pues, Posiblemente no te entren Pero ya en cuanto estás así Mirá todo lo que tienen para dispararte acá Tienen la mejilla acá Tienen todo el lateral O sea Tenés mucho cuidado Este vehículo Siempre así Y tratando de esconder El chasis lo más que puedas 60 trasero de torreta Nada Lo mismo eh, Seguimos con la misma Con la misma teoría después eh, lo que tiene que ver con movilidad bien es un vehículo pesado no le podemos pedir buena movilidad pero así y todo tiene unos 14 con 16 lo cual no está mal bien no está mal no se mueve mal tiene una velocidad de rotación de 28 con 6 lo que tampoco está mal para hacer un pesado eh, al uso porque fíjense que el blindaje es de un pesado no es que tiene es el, el típico falso pesado bien tienes un buen por ejemplo eh, ¿qué te puedo decir el 50 a 100. De línea. A ver si lo tengo acá. Eh, pesado francés. Que no sea... Sí, lo vendí. Creo que lo vendí. A ver, ya te digo. Pero pensé que los franceses son muy, muy complejos de usar. Porque la verdad es que son de paper, bro. Fíjate, 90. 35... Y 30 de lateral de torreta 90 de frontal te entra todo 90 es el blindaje de un tier 6 así que mmm, tener mucho mucho cuidado con este vehículo porque sos de papel los franceses en general tenés que tener mucho cuidado con las artillerías en las artillerías te cocinan tal vez no tanto es una artillería de tier 9 o 10 olvídate trata de esconderte abajo de la tierra porque si hago un tiro te va a sacar 600 tranquilamente bien Además de prenderte fuego y todo. Porque te disparan acá atrás que tenés el motor y todo esto. Y te hacen unos desmadres tremendos. Eh, como decíamos, la movilidad es, entre comillas, relativamente buena. Recordemos que es un pesado. tenés una velocidad máxima de 40. Una potencia específica de 14,16. Pensá que algunos medianos tienen esta misma potencia. ¿Bien? Entonces, no es eh, tan loco pensar que este vehículo... Eh, tenga esa, esa potencia específica. Fíjate, sin ir más lejos, el Panther 8,8, el último que estuvimos analizando, tiene una potencia que es un mediano de 14,94, ¿bien? 14,94. Y nuestro querido M449 o Liberté tiene 14,16. O sea que no llega a ser realmente un pesado en todo su, su movimiento, ¿bien? Bueno, después tenemos entonces, ¿qué más? Eh, máxima 40 hacia adelante se mueve este vehículo. 15 en reversa, velocidad de rotación 28.6. Eh, lo que no, no está mal. Después tenemos, bueno, el camuflaje obviamente es inexistente. No, no es un vehículo para estar camuflado ni mucho menos. Tenemos un rango de visión de unos 409 metros. Eh, tampoco le podemos pedir mucho más. Es un pesado, no tenés por qué te estar detectando a todo el mundo. Pero si querés mejorar esto, ya sabes que se logra con un cafecito fuerte. Como el que estoy tomando yo en estos momentos. Y para, se me reseca la garganta eh, Porque fíjate que lo tengo a lo que es reconocimiento al 81 Y tengo conciencia de la situación al 100% entrenado más hermanos de armas Y así y todo Llegamos a unos 428 Obviamente este vehículo no está para que le pongas ópticas Ni telescopio ni mucho menos bien A los pesados no se le pone telescopio binocular jamás Y ópticas eh, la mayoría te diría que no ¿Es un tanque de primera línea? Sí, en su tier sí, inferiores ni hablar. Si contra tier, contra tier 6 tenés que ir al frente como loco. Porque no te van a penetrar. Salvo que ya te digo, que te pongas así. O que vayas muy al solo, muy solo al frente. Y entre 3 o 4 te, te, te carancheen, por decirlo así. Te picoteen por acá, te picoteen por acá, te picoteen por acá, por acá, por acá. Ahí sí. Pero si vos te los encontrás, eh, te, te posicionás bien en un lugar donde la arte no te pueda pegar. Donde puedas cubrir un poco la pancita y el chasis y te muevas hacia adelante y hacia atrás para no dejarle eh, tiro libre y franco al gorrito, a la cúpula del comandante y a lo que es eh, el anillo de la torreta, no te van a entrar. Así que queda tranquilo en ese sentido. Ahora, sí, eh, tenés mucha precaución cuando vas contra tier 9 ya. Tier 9 es un peligro, bien. Tier 8 vas bien, igual con tier 8 vas perfecto. En tier 9 ya tenés que tener mucho cuidado. En tier 8 te podría decir que tengas mucho cuidado con los cazas. Tratar de tener siempre alguien que te dé un poquito de visión adelante eh, para no ser la, la comida de los cazatanques tipo Scorpion 130 pm, la 130, la. ni hablar de ahí su 152 o la 152k. Hay que tener mucho cuidado con esos con esos bicharracos que están escondidos y te meten zambombazo de 500, 600, 700 y 800. Pensar que un tiro, un cazatanque. Tenemos 1500 puntos de vida, si te pega un 800 Te va a quedar solamente unos 700 de vida O sea, perdiste un montón de HP en nada, en un tiro Así que, nada, cuida el HP como siempre les digo Alcance de señal 857, bien La verdad que está está bastante, bastante bien el alcance de señal Te van a poder eh, dar las posiciones de los, eh, de los queridos enemigos sobre el minimap Bien bueno, y recuerden como estaba recién diciéndoles, en la tienda acá tienen la posibilidad de comprar este vehículo o el Liberté, que están acá, ¿ves? Eh, que es exactamente lo mismo, como les decía. El patio también está acá por 8.000 bonos y el Liberté que les comentaba recién está acá también por 8.000 bonos. Lo que quería corroborar para que se fijen es que... El M449 y el M449 Liberté, fíjense que el único que cambia es la skin es que este es el Liberté, con la banderita de Francia ahí que dice Liberté, Igualité y, fe... sí, libertad, igualdad, y Fraternidad. Liberté, Igualité y Fraternité eh, son lo, el lema ahí de, de France y tiene toda la bandera de Francia. es con el gallo ahí, eh, no sé, y sí no sé qué es de que se levantan temprano. Eh, así que bueno, después fíjate que las características son las mías: 300, 232, 847, 30,66. Acá en la comparación, ¿no? Menos 10, 20, 0, 33, 33 347, 46, 1000, 1000, 250, 250, eh, eh, camuflaje 105, 105, detección 388, 88 81, 81, o sea, exactamente igual, no cambia nada de nada, ¿bien? Sacando eso entonces, eh, básicamente vamos a sacar esto y vamos a dejar es que tenemos con el t 26 Que ahí un chico nos había preguntado eh, cuál compro Bueno, más o menos para darte una guía Después vamos a hacer el del T26-5 también eh, Más adelante, así que como siempre les digo Déjenme en los comentarios qué vehículo quiere que, Qué vehículo premium, no importa el nivel no importa, no, eso no interesa eh, Puede ser de, de, de nivel 5 De nivel 6, no, no siempre tiene que ser De nivel 8 o nivel 9 eh, Así que si vos Que tal vez no sos tan O tan antiguo y no tenés tanta experiencia y querés comprarte un tier 5 para empezar a jugar, para empezar a ver que esto, que el otro, el juego. Eh, simplemente me lo pones en los comentarios y vamos a estar viéndolo. O Tier 6 también puede ser, obviamente. Para jugar escaramuza Tier 6, tenés alguna duda, lo podemos revisar tranquilo que no hay problema. Eh, <coughs> perdón, T26C5 eh, el, contra el m eh, 449 ¿bien? ¿Por qué lo comparo? Porque uno de los chicos tenía la duda de si comprar un vehículo o el otro en la tienda por bonos. Eh, fíjense que tienen dos estilos de juegos, no voy a decir similares, pero tienen un punto en común que es el tema de la depresión del cañón. Bien, los dos tienen muy buena depresión. Este es un torretero nato, el T26-5 nació para torretear. El m 49 tiene esa característica adicional, pero no es un torretero nato, no, no es el típico de decir, bueno, voy a torretear ahí. Por, eh, así que tenés que tener mucho cuidado. Pero el t 26 nació para eso, está hecho para eso. Y fíjate que la recarga de él es de 6.5, con lo cual saliste mostraste asomas torreta, pegas Torreta, pegás, asomas torreta, pegas En cambio, fíjate que este ya tiene el, la recarga de un vehículo más de, de, de, de, de face to face, de, de cara a cara. Si el M449 se lo encuentra de frente en una, en una calle en Himmeldorf al T26-5, yo creo que puede tener muchas chances, salvo que el T26-5 te llene de oro. Eh, Podés llegar a rebotar algún tirito, pero tenés que tener mucho cuidado. Porque el T-26-5 es de papel y vos tenés un frontal bastante, bastante duro. Eh, la dispersión es más o menos, es, son bastante similares. Eh, los puntos de vida son similares. Fíjate que lo que tiene que ver con eh, el blindaje de chasis 152 es que te va a entrar casi todo. 76, 191 de, de, de torreta frontal, 250. Estos 250, sí. No sé si son tan 250, tenés que tener cuidado ya te digo, En tier 9 y tier 10 tenés mucho, mucho cuidado En tier 8 te podés manejar tranquilo renta, Pero tenés que cuidar el, La cúpula del comandante eh, Potencia, tiene un poquito más de potencia El T26 es eh, 5 Velocidad máxima 40, cuenta 40 15 en reversa, 15 en reversa, está más o menos ahí La velocidad de rotación, yo te dije que era Relativamente buena, eh, así que mira este tiene un poquito más, tampoco es Mucho más, el camuflaje, estamos ahí Es prácticamente lo mismo y el rango de visión acá sí que tiene un poquito más el T26E5. Aunque la radio es mejor, la del de querido francés. Los dos tienen menos 10 grados de presión y 20 de elevación. Así que, en cierta forma, este pega un poquito menos 240, mientras el M449 pega 300. Este penetra 230, este 232. Y eh, con munición premium, por decirlo así, munición. Eh, ¿Cómo se dice? Sí. PCR, ¿no? Sí, munición oro eh, Este está penetrando Unos 259 Así que 259 Contra los 263 Que tiene este vehículo, ¿bien? O sea que están muy parejos Muy cabeza a cabeza, tiene que ver más con una cuestión De gustos De, de, de, de qué es lo que te gustaría más, si te gusta más Tardar un poquito más en pegar O recargar un poquito más rápido, ¿bien? Eso ya corre por cuenta tuya, fijate Si, si le sacamos esto le ponemos eh, la Coca-Cola o la comidita, lo que sea. Estás recargando en unos 5, eh, con 5.67. Pero, además, si le pones la barra, estás recargando en unos 5.5, ¿ok? Acá sí se ve la diferencia, ¿ves? Preferís pegar 300 y recargar, eh, recargar en... Bueno, espera. Vamos a ser justo también. Vamos a ponerle para que... Ya que lo pusimos power al otro. También vamos a ponerle power a este. Para dejarlo en igualdad de condiciones. Eh, preferís pegar 300. Y recargar en 7.89. O preferís pegar 240. Y recargar en 5.5. Yo creo que ahí está la gran pregunta. de Si comprar uno en la tienda por bonos. O comprar el otro. ¿bien? Ahí radica la gran cuestión. En el resto de las cuestiones. En el resto de los parámetros. Son muy similares. Entonces. Ahí para mí está la, la cuestión principal. Uno tiene un poquito más de movilidad, el otro tiene un poquito más de blindaje. Los dos torretean. Pero uno recarga un poquito antes y pega un poquito menos. El otro da un poquito más, que es el M4, y pega un poquito más, pero también penetra un poquito más. Y el otro que recarga antes, y pega un poquito menos, penetra un poquito menos. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la mejor elección? Depende de tu juego. Siempre les voy a decir lo mismo. Nunca te voy a decir, sí, sí, saca este que es mejor que este. No, no, no, porque después viene un flaco que juega el t 26 de maravilla, es un crack y te, te parte al medio, vas a decir no pero vos me dijiste que era un buen tanque, los dos son excelentes tanques cada uno, siempre tenés que elegir el tanque, o antes de comprar un tanque fíjate las características, comprarlo en base a lo que vos sentís a lo que vos eh, digamos, preferís jugar digamos, ¿no? en el sentido de, ¿con qué te sentís cómodo? pegando un zambombazo de, eh, yo qué sé de 600, como puede ser por ejemplo el caso de Sí, nuestro mostrar vehículos en el garaje El caso del alemán, mira, del BK Este es otro típico ejemplo, ves 7501K ¿Qué preferís pegar? 490 y recargar en 14,95 Pará, vamos a ser justo, ¿no? Como si fuimos justo con ese también Vamos a meterle la comidita Y vamos a meterle hermanos de armas ¿eh? Y vamos a meterle también, por supuesto eh, Perdón, ventilación no De barra, ahí va Ahora sí, está todo a full. Bien, entonces, ¿qué preferís pegar? ¿4,90, 240 o 300? Está bien, el de 4,90 te mete un bombazo hermoso. Está bien, pero recarás en 13,92. Yo soy el, T soy el T26 de 5 y te tengo ahí, estamos más o menos cerca. Saliste, me pegaste los 500, salgo y en el tiempo que vos recarás, en tus 14 segundos, yo te meto casi 3 tiros. 240 y 240 son 4,80 y 200 más... Son 500, eh, 580, 680. 680. Y 40 son eh, 720. O sea, cuando vos me pegaste 500... Yo ya te metí casi 720. No me rebotes un tiro porque te cocino de vuelta tiros. En 5.5 segundos. Entonces... O, o si querés, cada, para ponerlo más redondo... Cada un tiro que te meta el BK... Vos le podés meter dos seguro. Que son 240, 240 son 480. Estás casi en lo mismo. Pero vos en 10 segundos... En 11 segundos ya estás eh, prácticamente recargado Eso es lo que tienen que poner en la balanza para evaluar Lo mismo acá ¿Qué preferís pegar? Eh, 4.90 en 13.92 o, o 300 en 7.8 Está más o menos por ahí, te digo Porque en el tiempo que vos metiste una bomba Si me rebotaste, yo ya casi te meto 2 7.8 y 7.8 son eh, 15.6 Más o menos, Dos segundos Entonces, fíjate que la vara es muy, es muy finita es muy el, el hilo es muy delgado es como para, para decirte no, no, saca este que tal cosa. Eh, depende de tu gusto personal. pero Así que bueno amigos, eh, hasta aquí el reporte de, El análisis del M449. Lindo tanque, niña generales, lo recomiendo. Me parece que es un buen tanque, es un buen tanque escuela y de la vieja escuela. Eh, creo que en su momento estaba muy demasiado bien, demasiado bien. Fíjate que no lo han tocado hace un montón y sigue estando bien. Han tocado otros vehículos y a este no, porque la verdad es que está, está bien. Está, está muy bien. Así que bueno, amigos, nada. Déjenme en los comentarios qué piensan del vehículo. Si lo tienen, si les gusta, si no les gusta, si lo vendieron porque les pareció una caca. O si lo mantienen ahí con sus marquitas o sin marquitas o lo que sea. Porque les parece que es el mejor tanque del mundo o es el peor. No sé. Eso me lo, daría, me lo dirán ustedes en los comentarios. Eh, y déjenme también en los comentarios qué piensan, qué vehículo quiere... Qué vehículo en, eh, quieren que analicemos la próxima vez. Y tranquilamente lo estaremos haciendo aquí en el canal. Con esta sección de analizando vehículos premiums. De cualquier tierra. Así que no se preocupen, no tiene que ser el tier 8. Tranquilo que no, no hay ningún tipo de problema. Bueno amigos, les mando un beso, cuídense y que pasen un hermoso fin de semana. Besos. Chau, chau.